Lotería del Cauca para este sábado 6 de mayo. Nos acompañan las autoridades que supervisan Lotería del Cauca, Secretaría Distrital de Gobierno y Al Empresarial. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. ¿Quieres ser millonario? Con la Lotería del Cauca puedes hacer tus sueños realidad. Un premio mayor de 4.444 millones, un seco de 100 millones, 6 secos de 50 millones y 30 secos de 10 millones y muchas aproximaciones. Mucha atención apostadores porque aquí ya está el resultado ganador pendientes. 7, 6, 6, 6, de la serie 163. Vamos entonces a verificar el resultado ganador. 7, 6, 6, 6. De la serie 163, 76, 66 de la serie 163. Delegado de la Secretaría Distrital de Gobierno, ¿está de acuerdo con el resultado? De acuerdo. Felicidades a los ganadores y saludamos en especial a todos los habitantes de Armenia, donde fue despachado el premio mayor Lotería del Cáucaso, estrella de la suerte. Feliz noche.